Llevamos desde hace más de un año reuniéndonos desde varios colectivos y entidades sociales en torno a la problemática de la vivienda, que es un problema estructural, y hoy hemos decidido pues, salir a público a anunciar que vamos a tener varios actos previos a una movilización en forma de manifestación que será el 13 de mayo. Estos actos son varias, varios encuentros en varios barrios de Iruña, pues, donde poder seguir tejiendo redes y poder poder sacar a la luz toda la problemática de vivienda, en especial en el acceso a la vivienda de, de alquiler que, que hay en, en los barrios y bueno, pues dar claves a posibles soluciones que van a venir desde abajo porque está claro que este es un, este es un tema eh, que las instituciones y las administraciones públicas no han sabido garantizar como era su, su deber y lo que han hecho en el mejor de los casos ha sido parchear. Hemos hablado de, eh, bueno, pues de los principales problemas, que es el alto precio del, de los eh, pisos de, de alquiler, las condiciones de acceso siguen siendo discriminatorias y excluyentes y además eh, suponen un laberinto burocrático, no solo en el acceso y las condiciones de, en el alquiler, sino también a las prestaciones, a las ayudas económicas que siguen vetadas además para cierta población, por ejemplo la población en situación administrativa irregular no tiene acceso a la vivienda pública ni a las prestaciones ni a las ayudas excepto a las de emergencia y, y bueno pues nos parece un problema lo suficientemente grave como para organizarnos y, y seguir eh, exigiendo lo que, lo que debería estar en el centro que es garantizar una vida digna y garantizar un, que todas las personas tengan capacidad como para, eh, como para tener una, una vivienda en, en condiciones de dignidad. Es importante que para hacer frente a este problema estructural que nos atraviesa de esta eh, manera, pues eh, que, que salgamos a la calle el día 13 de mayo y bueno, pues nos manifestemos y señalemos a, a, no solo a las administraciones y a las instituciones, sino también a, a la sociedad, pues para frenar eh, la especulación que hay en torno a la vivienda y para convertirla en lo que en lo que debe ser, que es un derecho.